¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Ryan Yo Y hoy os voy a enseñar el cómo conseguir la skin de depredador y sus desafíos, ¿vale? Os voy a enseñar lo más importante que son como la skin La mochila del trofeo del cazador El biocasco online Las cuchillas de muñeca Yautja, ¿se llama Yautja? Bueno, las cuchillas de muñeca básicamente Y la skin del arma, ¿vale? Os voy a enseñar cómo conseguir todo esto Que aquí os lo pone, pero yo os voy a enseñar dónde está el depredador Seguramente muchas de ustedes ya lo sabrán, pero os lo voy a enseñar igualmente Porque tengo que hacer el vídeo por si acaso alguien no lo tenga claro Así que vamos a jugar en solitario a ver si lo conseguimos, no gente Bien chicos, antes de todo quiero decirles que perdonen por los gráficos Y si se laguea un poco el juego es porque no tengo bien configurado el OBS lo he cagado haciendo unos ajustes y ahora no sé cómo volver a ponerlo bien. Bueno, como ya he dicho, ahí está, se ve lagueadísima. Lo siento muchísimo, de verdad, por estas texturas de mierda que estoy viendo ahora mismo. Pero intentaré enseñarles dónde está esto, ¿vale? Está aquí en el señor sitio. ¿Cómo se llama? Feudo furtivo, ¿vale? Feudo furtivo, a la punta arriba del mapa. Y bueno, vamos a caer. Está por aquí, ¿vale? Por esta zona de aquí. Vale, a ver si encontramos un arma Aquí va a caer mucha gente Porque está todo el mundo haciendo el desafío Uy, una táctica azul, amigo mío Me acabo de ver ahí abajo Bueno, eh, no mames Bueno, bueno Perdón por mi retraso mental Madre mía, mi vida ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? Una táctica azul me va a salvar la vida Pero la vida que tengo no es que sea muy buena bueno, vamos a coger algún arma. Vamos a colarnos un momento porque no me fío yo de un pelo de este hombre encima. Que hay gente online, o sea. Bueno, vamos allá. Vale. ¿Dónde será este hombre? Creo que está por aquí. Ah, no, este es otro. Este es un tío. Este es un tío, eh. Mira, está aquí, está aquí. ¿Dónde está metido? Vale, se ha muerto. ¿Dónde está ha metido este hombre? Vale, bueno, ¿me ha, me ha dado el depredador. Creo que lo he matado. No lo sé, tío. Bueno, lo he matado, pero. Bueno, me lo han dado, creo, la esquina ¿eh? Igualmente. Qué cabrón, huye, en serio, huye también. Ahí está, voy vuelve. Ahí está, sí si está muerto, ¿vale? Vale, muertísimo, bro. Venga. Chicos, ya hemos matado al depredador. Me hemos pillado bien. Vale. Y ya tenemos la skin del depredador. Perfecto. Nos viene de loja. Venga, vamos a curarnos. Un momentito, que curarse también es importante. Vale, esto no sé qué, qué hace. ¿Qué hace esto? No me jodas que me convierten en invisible, bro. Estoy aquí quitada, ¿no? ¿Y esto se puede en arena? No lo sé, la verdad. Sería bomba, en verdad. Esta en arena molaría fleje. Molaría flejazo en arena esta. saltar en tres, dos. ¿no? <coughs> Mata, o sea, porque le he quitado 20 de vidas Nada más. Bueno, sigamos ya con los desafíos. Ahora sí que sí, ya que tenemos la skin, podemos hacer los demás desafíos. Desafíos, que no se habla, lo siento. Bien, una vez tenemos la skin, nos la equipamos, ¿vale? Nos la equipamos. Y la menos han dado esto, pero bueno, esto no lo voy a poner. Vale, tenemos la skin de depredador. Perfecto, ¿vale? Perfecto. Ahora podemos hacer los demás desafíos, que es bastante simple. Bastante simple. Y chicos, eh. Me voy a decir una cosa. Y es que estoy practicando, estoy ensayando, mejor dicho, para un vídeo de cómo poner todos los GIFs de recompensas en plan. Ustedes en Twitch podéis conseguir 400 puntos del canal y al picar eh, una recompensa de 400 puntos podéis conseguir un GIF. Y con ese GIF... Saldrá en pantalla un vídeo, por ejemplo, de AuronPlay Play diciendo eres gay o cosas de esas graciosas que a veces mucha gente le mola. Pues bueno, en Twitch lo tenéis, así que seguirme en Twitch, abajo en la descripción os lo pondré. Así que os haría. Eh, o sea, me darían un gran favor, lo siento, que no sé hablar, me estoy poniendo nervioso, no sé por qué. Pero bueno, vamos allá, vamos al siguiente desafío que es el. la mochilita, ¿vale? La mochila es el más difícil, creo yo. Bueno, os voy a enseñar otro mejor, otro truco mejor, pero ya que tenemos el... Es que el de la mochila no me acuerdo cómo era. Después os lo enseño, ¿vale? Después os lo enseño... El último os lo voy a enseñar a la mochila para mirarlo ya que no me acuerdo, que no me acuerdo. Vamos a ir al del arma, ¿vale? El, al camuflaje de arma que a mucha gente le puede gustar. Así que es bastante, bastante simple. Es una ubicación igual que el depredador. Sí. Nos lo ha ocultado durante mucho tiempo el fornite, ¿eh? Nadie se ha fijado, pero la ciudad del cazador. Tiene algo que ver con el depredador, bueno A ver, vamos allá, vamos a las casitas del, de, de, del cazador Y es en esta casita, ¿vale? En esta casita de aquí Es donde está el... El desafío del depredador Que no me salen las palabras hoy, qué cojones me pasa... Lo, bueno, vamos a, a caer aquí, ¿vale? Vamos aquí, eh, normalito, de tranquis Vale y ya está aquí, ¿vale? Tenemos que destruir esto y punto Ya está Ya está Bueno, se suponía que ya está Pero no No me la ha dado ¿Por qué? No lo sé Bueno, pregunta amigo No lo sé No me la ha dado Era esto Bueno, yo le destruyo todo A ver si hay que destruir todo Pero... Era eso Bueno Se supone que era esto, gente No lo sé Se supone bueno, vamos a averiguar si hay otra cosa por aquí abajo, a ver si hay algo que destruir. O sea, no lo sé. Voy a estafa, ¿no? Yo le voy a seguir toda la casa a esta, ya después. Bueno, que viene un tío de retrasamentales para matarme. Debería que ha muerto Vale, bien Va a venir otro, ¿verdad? Me Va a venir otro, ¿verdad? No, parece que no Oye, pues no sé dónde están los... Lo que hay que destruir No sé si es en esa casa de ahí, creo que sí A ver, por si acaso me he equivocado yo Aquí debajo Ah, vaya muy poquito Vale, a ver Eh, no, no hay nada En esa casa tampoco Wow, ¡Loco! Bien chicos, como habéis visto ya hemos conseguido las cuchillas y el gesto, ¿vale? Así súper mega rápido O sea, con solamente ver lo que habéis visto caer en ese sitio Y estar me, más de 30 segundos cerca de alguna persona Y bueno, lo hemos completado de sobra Y no sé por qué, la verdad no me ha dado el, el camuflaje Debería ser así, ¿vale? Lo del camuflaje Si tenéis alguna... O sea, si me podéis dar alguna solución respecto al camuflaje eh, Me lo podéis decir Porque no sé por qué no me lo han dado, la verdad Ahí está la mochila Y a ver las mochilas si la encuentro, un momento Que tengo varias cosas aquí Bueno, tenía más mochilas de lo que pensaba O sea, desde cuando tengo tantas? Bueno, aquí Pensaba que tenía otras mochilas, la verdad no la encuentro, la del. ¿Qué es? Bueno, es que tengo mochilas aquí que no las he descubierto en mi vida, es que como nunca me las pongo. Pues bueno, no sé dónde están las mochilas. No me da la mochila. Un momento. ¿No me da la mochila? Ah, no. Lo que me han dado ha sido esto, el biocasco. Vale, vale, vale. El biocasco y las cuchillas. Vale, esto de aquí, eh, hacer daño de tecnología térmica. Eh. Chicos, no sé, la verdad, en dónde ha sido. No sé. No sé cómo se consigue esto, la verdad. Creo que era ahí donde lo he hecho y no me, ha dado, no me lo ha dado, no sé por qué. Pero bueno, gente. Como habéis visto, ya hemos completado el, la mayoría de los desafíos. Así que, bueno, los importantes, básicamente. Si queréis la mochila, eh, esta es que no sé cómo era, no me acuerdo. Y ahora mismo no tengo el móvil aquí para buscarlo, así que lo siento mucho, gente. Eh, espero que les haya gustado el vídeo Si es así, dale un like y suscribiros si no lo sabéis. Y seguirme en Twitch, por favor, que estoy regalando Pau de Fortnite Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, gente Os quiero muchísimo y hasta luego, adiós And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.